Este me pasa las botas que quieres, no. y tengo cuatro más de hierro. Yo tendríamos que ir al aire. ¿Tú crees? O sea, encontrar una nueva ley y yo no tiene arco. No importa, a ah, eh, No sé, yo no concuerdo con tu de curito. Tengo miedo. Si quieres, deja Wicho solo. No, porque te puedes morir. Hacer. Agarra la huesta, hace un cubo y agarra la huesta Espérate, que estoy dejando que se Quiero hacerme una armadura mm. ¿Tienes cuero? Sí, te doy todo, te doy todo eso de... Dame, dame, dame de todo el cuero y toda la caña Tenemos para hacer 30 librerías Nos hace falta cuero ¿Cuántos librerías ya tenemos? Tenemos? tenemos 34 libros. Con 46 libros ya nos alcanza para la miseria del stream. Pero nos falta solamente cuero. Sí, cuero nomás. O sea, tenemos 34. ¿no? Ahí está. Pero... Sí, nomás nos falta el cuero. La caña ya la tenemos. ¿Puedes hablar desde CODI 6? Sí, 3, ahora Haz el cuyo y agarrar la agua es. Uy, esa agua está desde muy arriba. A ver. No, está acá. Igual. Okay, ¿Cuánto de hierro tenés? Ahí te dejo el resto. Yo acá encontré 18 de este, hierro. ¿Muevo el horno o quieres que acá sea nuestra base? Mm, sería mejor una me capa más abajo. Vámonos. Más abajo. Por acá. Por acá voy a hacer la base uh... wow, wow. Y me quiero hacer otro cubo para esta lava que está acá ya está. También quisiera antorchas, pero... ¿Has visto algún mob, por si acaso? No Bah, afuera está lleno de mobs Pero igual ahora está todo iluminado No carbón. Bah, estoy subiendo Voy a tratar de hacer escaleras para abajo y si encuentro algo Cholo Si, sí, acá hay algo, hay más mina acá abajo, eh No sé, no sé cómo volver ¿Me ves? Veo tu nine Uf, te fuiste por arriba ¿Estás abajo mío? Estoy abajo, estoy yendo para Uf, para donde fuiste, mío? Si, sí, te veo, te veo Veo luz Estoy donde los cofres Ah, estaba, estaba ahí yo recién <ríe> Bueno, espera que es entonces Yo puse a posicionar más hierro ahí. Acá sí. Ya. Entonces, toma el hierro. Toma, toma. Hasta el juego. Araña. Un ¿Cuánto madera tenés? ¿Quieres cagar a la librería ya? Bueno, tú. Nos faltan 4 Nos faltan 4 Sí, sí, sí. esto... Buah Vamos uh. a hacer escaleras, ¿no? Voy a tratar de hacerlo Si sí, acá hay bajo, acá abajo hay cosas, cuevas ¿Dónde estás? ¿Te Acá atrás tuyo, atrás tuyo. ¿Dónde? Ah, lol, no lo vi. Uff, uff. Mira, cayó. No hay nada más. Por acá. Déjame coger esta lava. Tratar de agarrar todo el hierro posible para Todo ya. lo que veas agarra Uy, araña ¿Qué? Araña ¿Araña? Sí. Si, sí, puedes matar, si no, no Todos ya tenemos los ojos Quiero para este... Espérate, espérate, espérate Cuidado Uff, todo cerca Hierro, más hierro Mucho hierro Ojo Mucha agua también Uh sigue Reston No capa 14 estamos Diamantes ¿Sí? ¿Cuántos? Uno, dos, tres Seis Ya, nos podemos encantar Igual donde no necesitamos la obsidiana No ¿Te dio hilo, de casualidad? Eh, si sí. Tiene lo suficiente para un arco Tengo 20 de hilo ¡Fua! ¿Cómo? Ahora de, sí De la pirámide Ahora sí te digo que podemos ir al nether ya ¿Tienes pro más? Eh... dos Pero la podemos duplicar, bueno, o tampoco. sea, te dan... Sería 8 sí. flechas pero hay que entrar en la ley vale y... y pues encima no se escucha nada... Uy, sí, escucha el zombie, pero... como no el espino. Wow, por acá se escucha agua. Y zombies. Se me espawnó un esqueleto atrás mío, bro. Buah, wow, me sacó un corazón, que... No encuentro el agua. ¿Está arriba mío? A ver. ¿Dónde estás? Es porque escucho burbujeo de lava también. ¿Está abajo mío? No. Agua fluyendo es para allá. ¿Te escucho tan fuerte? El agua. Está, estoy abajo, arriba tuyo. ¿Sí? Sí. ¿Y hay agua arriba? Soy que sigue la mina, eh Sigue bastante, al parecer Pero, ¿hay agua ahí? ¿Y lava? Están... Sí, sí, sí Seguro que es esa, porque se escucha muy cerca de por acá Supongo que es esta Porque acá hay lava, hay agua acá hay hierro Voy hacia ti, ¿me picas? Eh, ahí te pico Estás haciendo shifting? tío? Sí Mira esto ¿Qué te qué, hay qué, qué, qué. Es esta Uf. Sí, debe ser esta Mira acá hay la vale, ahí Bien, un lado y la va vale. Este te falta no, no. Sí, pero te falta hacerte tu casco. es ah, cierto. <risa> Hay que tener cuidado con esta. La no. Uy, última, escucho cayera. una araña ¿Tenés arbol? Si, sí, tres Toma Póndelo ahí en los horno Yo voy a picar un poco más Estoy a punto de conseguir el stack de, de hierro Bien, bien ¿Cómo vas? Uy, aquí hay la piedra azul. ¿Es la pizza azul? Sí. Mejor. Uy, se me acabó el pico. ¿Mesa <risa> de <risa> eh, ¿me Voy a dejar esto, esto, esto, esto, esto... ¿Quieres que haga una? Sí, sí, sí Cuidado, Zombie Listo Este, toma... Uh, no no vas a hacer el casco? No, yo ya me lo hago, me lo hago yo de Bueno ¿Te hiciste el juego de agua? Sí, y el cubo de agua también. Bien, bien. Hacé ya el coso. Yo me voy a hacer otro también por las dudas. Un cubo de agua para mí. El, ¿El caudron hacemos por si nos... El caldero. Eh, sí. 60. Mira, acá hay una rabina. ¡Guau! Wow. Es una rabina esto Por donde cae la lava Encima hay mucho oro, boludo Hay tres menas de oro Yo tengo mucho, mucho, pero mucho hierro No sé si sirve de algo tanto hierro Y sí, para... aunque sea... Yo qué sirve pero parece que donde pica hay hierro, Dios. Hay mucho oro. No, tenés pero, cuidado que hay un mini zombie Pero no hay rabín de... No es rabín de... De capa 11 Uy, más hierro <risa> Quémalo, si uh. se, se, se, se hace difícil No, no, no, ya, ya lo maté Estaba bugueado en el agua Tengo 25 de oro yo tengo seis, un stack y 20 de hierro Bien Mira, encima acá hay más oro ¿Dónde están los hornos que pusiste? Están ahí abajo Uy, un creeper Oh, me quedo. Uf, me asusté, pensé que estaba atrás mío ¿Lo escucho tan cerca Está. Creo que voy a hacer muchos hornos. ¿Tienes carbón? No. Voy a poner 32 acá Y 32 acá Y voy a hacer otro horno y voy a poner Acá 41 de oro tenemos Nos alcanza lo tenemos que encontrar la sandía Sí Este, tienes una para mí, ¿no? Una manzana Sí, tengo una para dos Tengo dos Habían dos en el, en el coso Ok, ya está ¿Tenés para hacer hornos? Yo no tengo. Toma, Peter. No para hacer dos. Me da silo para la... para la... para la... Ya sabes. Toma. Eh, tiro esto... Tiro esto. ¿Te acuerdas que antes el pollo crudo te daba hambre? sí ¿Que yo no te da más? Yo no. ¿Tienes uno de flint para hacer todas las flechas? Si. Sí. Pásamelo por favor. Guardate uno para... Toma. Te no, no, deja te deja la, que, está, que yo... Te doy la mitad gastaste todo sí yo no tengo más plumas solamente tenía dos uy esto no acá ah, y grabo este ya hiciste es el cobro no hazlo yo no tengo hierro lo voy Uy, no, no, no, puta, dame agua, dame agua. No <ríe> puta lava de mierda. Fuera, consigue, consigue agua, consigue agua. Acá hay. De hecho, está cayendo agua de acá. un cubo de agua, no sé qué pasó capaz que no lo agarré